De la mañana con 49 minutos y ya estamos al, al contacto telefónico con la senadora democrata cristiana Jimena Rincón, precandidata presidencial de la DC, ¿no? Eh, Jimena. Efe, efectivamente, Mónica, precandidata a la presidencia. Bueno, usted compite con el exministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, que inscribieron ayer sus candidaturas para participar en las, primeras, las primarias presidenciales de la democracia cristiana que se celebran el próximo 17 de enero. ¿Ustedes van a ser los únicos dos candidatos? ¿Eso está cerrado ya? Eh, bueno, ayer era el, el plazo para inscribir las candidaturas y eh, hasta ahora entiendo que somos los únicos inscritos. No sé si después yeah. de que inscribimos las nuestras haya inscrito a alguien más su candidatura y estuve en sesión larga del Senado hasta muy tarde, así que no, no lo sé. ¿Por qué cree usted que usted es la indicada para, para liderar a la democracia cristiana en este proceso? Porque luego el objetivo me imagino que es eh, unir a toda la oposición tras su candidatura. Mira, creo que es tiempo... De, de regiones, tiempo de mujer, creo que eh, nuestro país eh, desde el año pasado a la fecha ha ido mostrando distinta, de distintas maneras la necesidad de incorporarlos a todos y a todas a las decisiones, creo que será la ciudadanía no en definitiva la que lo va a resolver y por eso eh, para nosotros era tan importante que fuera a través de una primaria cómo se definiera el candidato y no entre cuatro paredes o en Santiago sino que todos y cada uno de los chilenos pudiera opinar respecto de quién era el que mejor podía representar el Chile que hoy día eh, se levanta y exige no solo uh -huh. dignidad, sino que eh, participación en eh, las decisiones que se toman en cada uno de los ámbitos de nuestro país. ¿Y cu cuál es su propuesta programática en ese sentido? <ríe> Mira, al día de ayer no solo inscribimos la candidatura, sino que eh, lanzamos eh, nuestro sitio web para eh, que la ciudadanía empezara a, a participar directamente en levantar los sueños que tiene. Sabemos que la ciudadanía quiere una nueva constitución, pero es necesario gobernar el país y es necesario fijar las prioridades. Eh, hay temas que conocemos a través de encuestas, como los temas de salud, educación, pensiones, sin lugar a dudas son temas relevantes, pero hay otros temas eh, tan importantes como esos como son, por ejemplo, eh, la necesidad de contar con un plan nacional de digitalización o un plan nacional sanitario desde el punto de vista de el agua potable y el alcantarillado, el tener barrios integrados, plazas, áreas donde nuestros niños y nuestros adultos mayores puedan hacer vida en el día a día, uh -huh. el garantizar el acceso a la cultura, en fin. Y creemos que eh, construir un programa no es algo que se deba hacer de manera centralizada, como se ha hecho históricamente, sino que creemos que es algo que debe levantarse participativamente. Uh -huh. Para eso estamos convocando eh, a profesionales, a técnicos, al mundo del trabajo, la mujer, eh, la gente del emprendimiento, pero queremos que la ciudadanía participe, y eso es lo que estamos haciendo eh, ya desde el día de ayer de manera sistematizada. ¿Pero cuál es para usted en este minuto, eh, todavía eh, preliminar, eh, el que le gustaría que fuera el sello de de, un, un, un, eh, de una candidatura suya o de un gobierno suyo? Mira, Eduardo Frey Montalva hablaba de la revolución en libertad, nosotros ayer hablábamos de la revolución en dignidad. Y creemos que hay cosas que hay que hacer eh, de manera urgente. Una de ellas es terminar con la concentración odiosa que ¿Qué? hay en nuestro país, eh, que se da todo, eh, en todo nivel económicamente, eh, políticamente, eh, desde el punto de vista de la toma de decisiones y por lo tanto una de las cosas que sí o sí vamos a llevar en el, en el programa de gobierno porque además lo hemos recogido ya en, en nuestros conversatorios, en eh, las primeras impresiones que recogemos, es eh, terminar con la concentración. Creo que eso le ha hecho mal a nuestro país, eh, creo que no ha permitido innovar, no ha permitido crear, no ha permitido competir. Y eh, el otro día escuchaba... A Roberto Sales, quien decía que uno de los principales errores de Chile tenía que ver con la concentración. Y yo comparto esa, esa mirada y por eso va a ser uno de los temas que vamos a poner como eh, eje desde el punto de vista económico y nos encantaría eh, trabajar en la línea de una economía social mucho más integrada, mucho más participativa, donde el desarrollo sea algo a lo que todos y todas uh -huh. puedan aspirar. Ahora, eh, ¿cómo se ve dentro de la. me imagino, o sea, ustedes quieren, como ya seas tú o Alberto Undurraga, eh, el candidato de la democracia cristiana, la democracia cristiana aspira a liderar de alguna manera eh, a la oposición en, en la carrera pre, presidencial, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que pueden lograrlo? Eh, porque de acuerdo a la última encuesta de criteria, entre los 10 posibles candidatos presidenciales con mayores opciones.. Eh, de, la, de unidad constituyente solo aparece Francisco Vidal y Heraldo Muñoz y la verdad es que toda la, la, la mayor cantidad de, de opciones la tiene Daniel Jadwe y Pamela Giles Mira, en la última encuesta CADEM que midió los liderazgos eh, de oposición con eh, el candidato más fuerte de, la, de gobierno que es eh, Lavín sí. eh, la figura que más eh, se, se le acercaba de la unidad constituyente es Jimena Rincón eh, por sobre Muñoz, por sobre insulsa, por sobre Undurraga. Eh, y creo que el país eh, en su inmensa mayoría no se pronuncia, más del 40% no reconoce ningún liderazgo como un liderazgo que lo convoque. Por lo tanto, hay una inmensa mayoría en nuestro país que está en el centro que aún no encuentra un liderazgo en el cual se sienta representada. Y nosotros, uh -huh. yo particularmente, quiero desplegar la candidatura para que la ciudadanía conozca, eh, primero, conozca que existe el espacio para participar, y segundo, sepa que hay una candidatura que puede representarla. Uh -huh. eh, la inmensa mayoría de nuestro país es moderado, es de centro, y nosotros aspiramos a representar aquello. O sea, ¿Usted cree que la candidatura de, de Daniel Jadwe que se presenta como el favorito en este minuto de las elecciones, no, no representaría a la mayoría de ese de ese votante que todavía no se ha manifestado? Mm, no es que yo crea, yo lo que digo es que hay una inmensa mayoría que no se manifiesta, y lo que se ha visto hasta ahora es eh, dos extremos, que son los que figuran efectivamente tal como bien lo señalas tú en las encuestas, eh, pero la inmensa mayoría no se siente representada en ninguno de esos extremos muy bien, muchas gracias senadora Jimena Rincón, senadora de la moquesa cristiana y precandidata presidencial de la moquesa cristiana por conversar esta mañana en Duna en Punto muchas gracias a ti Mónica que tengan una feliz navidad ustedes, cada uno de los trabajadores de la radio muchas gracias para usted también eh, bueno, buenos días buenos